Título del trámite, Laboratorio de Ortopedia Técnica, Ministerio de Desarrollo Social, Programa Nacional de Discapacidad. ¿Qué es? A través del laboratorio de ortopedia, personas de bajos recursos económicos pueden acceder de forma gratuita a prótesis de miembros inferiores. ¿Dónde y cuándo se realiza el trámite? Si usted se encuentra en Montevideo, Debe solicitar entrevista en el Laboratorio de Ortopedia Técnica en Avenida General Las Heras, 2085, esquina Avenida Italia. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Si usted se encuentra en el interior, deberá acudir a las oficinas territoriales del Mides. Por consultas, el número de teléfono es 2 480 7258. ¿Qué se necesita para realizarlo? Nombre completo, número de cédula de identidad, edad, teléfono de contacto, dirección, tipo de amputación, otras observaciones, por ejemplo, relativas al motivo de la amputación. Este trámite no tiene costo.